Yeah. Y me acicalo, me preparo para la noche y saco el carro. No quiero escuchar reproches, en el bajo. Esa piche le están dando hasta abajo. Y yo no le voy me me, me, calo. me preparo para la noche y saco el carro. No quiero escuchar reproches, suena el bajo. Esa piche le están dando hasta abajo. Y ven rolando, ando fumando. Listen no los patos, no me conocen ni hablan de mí, puro tecato. Tremenda bomba, la que se vino aquí a mi lado. No se me prende. 925 traigo colgando. La 4-5, pa' tu cabeza, te estás botando, Y yo te barro, te ah. quedas pando La ah. niña en tu cara va derrapando va derrapando, que vas el bote No caes preso, vas en pedazos No mal entiendas, que con mi flow A todos los yo parto ah. Ando patos, ojos cerrados En la capa voy volando Y mira, cómo fue No sé lo que vi, pero le tiré Dale más, baja más En la calle ahora subimos de nivel PPS, los pasé, pum los a rebase, en la cagua no viaja menos de cien Otra vez, desperté Vomitando no recuerdo que fue ayer Me preparo para la noche y saco el carro No quiero escuchar reproches en suena el bajo Esa piche le están dando hasta abajo Y yo mundo, up, y up, me mi Me preparo para la noche y saco el carro no quiero escuchar reproches, suena el bajo. Esas bitches le están dando hasta abajo. Y ven ando fumando. Ando con la brea, moviendo los cuartos y la brea. Papi, aquí no se juega. Aquí se gocea y se frega Pura vaca, nos vivimos rápido. Tengo que de con la maquinón. Cuando llegamos, llamamos tu atención. Será por el brillo de mi cinturón. Whoa, whoa, oh oh, caemos diez salen corriendo, tú no me aguantas presión. Whoa, whoa, oh oh, no fallo una, tú sabes que soy un franco Si sí, mira cómo fue, no sé lo que vi, pero le diré, dale más, vamos más. En la calle siempre subimos nivel, viví el, lo pasé, no arrebacé En la cabo no viajo menos de cien. Otra vez, de verdad Comitando no recuerdo que ayer Me preparo para la noche y saco el carro No quiero escuchar reproches, en el bajo Esa piche le están dando hasta abajo Y yo enrolando, fumándome a Chicago Me preparo para la noche y saco el carro No quiero no escuchar escucha reproches, en el bajo Esa piche le están dando hasta abajo y enrolando un fumando y de otra botella, wow. Nos sacamos con ella, comen pompeya, las cosas está bella, wow. Como un empresario saliendo del barrio, nos quedamos en eso, wow. Estamos una pieza de rompecabezas, pa' llegar al millón. Estamos re de la cabeza, andamos full and top. Todos los días, como que día, andamos high de tanta porquería. Creepy pastillas, tú que dirías, bebiendo ron de día, todos los días, como que tías, andamos high de tanta porque tías, creepy pastillas, tú que dirías, wow. Wow, wow, ah, baby, you know, young gang, black trip, black mafia, black, black.